Vale. Iniciar emisión. ¿El deseo que quería emisión directo? Sí, coño, pesado. Sí. Vale, ahora vamos a añadir el medidor del texto. Falta este, el texto de la RAM para saber cuánta RAM estamos usando. Que, pues en la RAM no comentamos nada y... eh texto ram usada. RAM usada. Así que, para no copiar, para no escribir data, data vamos a copiar y pegar aquí. Vamos a... Simplemente vamos a editar. A ver, aquí lo que tenemos que poner es el mismo MSU. no hace falta que vaya tan lejos si eso es 370 vamos a ponerle que está a 180 y si eso es 62 vamos a poner que está a 160 año el mismo lo único que vamos a añadirle es un anti alias y un auto scale vamos a añadirlo también al texto del Bien, y este en vez de ser un porcentaje, a ver. Entonces, vamos a ver qué tal ha quedado. Uy, casi acertamos. Sería 200 algo, 210 o así. Pues. Mejor. Vamos a moverlo un poquito más porque está muy cerca. Sí, mucho mejor. Bien, ya tenemos la RAM usada, pero no tenemos el total de la RAM. Entonces, ahora cogemos y creamos otro medidor. Que simplemente vamos a copiar todo este de aquí y vamos a pegarlo. Y en vez de es usada, es total. Entonces, aquí vamos a tener que coger el mesure total ram no el mesure cpu total perdón ram ahí la ram cpu ram total y lo vamos a poner aquí vale la distancia Vamos a poner la que está a 10R y así lo va a poner una distancia seguida del del, del texto este de aquí y a la altura es la misma. Entonces vamos a actualizar. Vamos a ver. Bien, ahí lo tenemos. Perdón, me he equivocado. Este no sería para este. Este sería este de aquí. Perdón. Me total. Ahora sí. Ay, que me he equivocado. Perdón. Le he puesto donde no era. Es en main. Ahora sí. Nos falta aquí un separador. Así que simplemente le ponemos un separador aquí ya tenemos ahí estamos gastando estoy gastando en este momento 7,5 gigas de los 16 que tengo aquí sería el la barra vamos a añadirle un texto de porcentaje a la barra para, para que utilicemos este medidor de aquí mide CPU RAM total Vamos a copiar todo esto también esta vez. Pegamos aquí y pondremos textoram ram, tal. Está alargando la cosa. Así que copiamos este de aquí, lo ponemos aquí. Le vamos a quitar la barra que no necesitamos, le quitamos la B y le ponemos un porcentaje, porque vamos a decir el porcentaje. Tamaño, vamos a ponerle menos, porque va a ir en la barra. El tamaño 14, por ejemplo. Y el color que sea, sea un blanco. Tal. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que vamos a tener que cambiarlo. La barra, ¿cuánto la teníamos? La barra la teníamos a 60, 135. Por lo tanto, la I, ya ir tranquilamente a 135. Y la X, que es, hemos dicho que es 60, hemos dicho. 60 de X, pues aquí vamos a ponerle a 90. Para que nos la, incluso 100. Para que nos lo centre más o menos el texto ahí. Entonces, y ahí aparece el texto, pero no lo no, no han acentado nada, así que vamos a darle a darle 70 más y, y aquí vamos a quitarle dos puntos muy bien, más o menos te haces a la idea, ¿no? de de cómo trabaja mete por eso es importante que crees tu skin como quieras hacerlo, como quieres que todo sea, ahora por ejemplo ya tenemos aquí el CPU, el mismo trabajo sería para poner la GPU, para poner los discos duros, el internet y el reloj, todo sería lo mismo, lo único que cambiaría serían los datos, obviamente. Bien, vamos a minimizar aquí. Vamos a cerrar esto y ahora lo necesitamos. Bueno, como os dije al principio del vídeo, vamos a vamos a ver otro ejemplo de lo que sería pues, otro skin. ¿no? En vez de una skin así, que viene por el lateral y... Está todo separado, cada zona, CPU, GPU, los discos duros, el internet, el tiempo y todo eso. pues Por ejemplo, una una, una skin que viene de abajo. En vez de venir por la parte derecha o por la parte izquierda, pues por abajo. En vez de ser por partes, pues completo. Eso ya depende de, de cada gusto, ¿no? Pero bueno, como veis, vamos a quitar esto de aquí para que no moleste vale Como veis yo aquí ya tengo hecho, esto es un ejemplo básico, he tardado 5 minutos en hacerlo, no, no se tarda mucho. Luego ya se tarda más a la hora de darle los estilos, de, de, hacer tu, de hacer tu propio skin, ya tardarías más no para dejarlo más bonito. Pero lo que sería la base para poder trabajar con el skin y luego simplemente tener que cambiar solo las imágenes, pero que ya esté todo colocado pues ese, esta sería la base, como veis yo siempre le suelo poner a cada grupo su nombre de lo que es entonces aquí tenemos el histograma, he utilizado el histograma que habíamos creado anteriormente luego he puesto una barra del RAM que iría por aquí, aquí he pensado en colocar la temperatura habría que hacerle lo del agujero y todo eso, pero bueno, eso también es a gusto o sea, a lo mejor no quieres poner un círculo y quieres poner una imagen que cambie conforme cambia la temperatura por ejemplo de un termómetro en mi anterior skin que tenía yo tenía puesto la imagen de un termómetro que estaba pues casi sin mercurio abajo en color verde y conforme iba subiendo la temperatura el mercurio iba cambiando de color hasta el rojo como el histograma que tenemos aquí y e iba creciendo pues así hacía un poco de movimiento a la hora de de cambiar la temperatura bueno como veis lo he separado un poco así como por zonas estos serían los botones de configuración del plugin aquí como os he dicho esto sería la cpu aquí claro obviamente aquí va texto y pueden ir los procesos puede ir el tiempo de, de que lleva abierto el ordenador le puedes sacar más datos al vamos a abrir el programa este el, el hf el hv info por ejemplo a este programa eh, se le puede sacar mucho jugo porque de, te da todos los datos de tu ordenador por ejemplo eh, aquí te dice el uso del, del core 0 del 1 del 2 y del 3 entonces si tú quieres saber cuántos Está usando un procesador, el procesador, pero por, por el interior, pues ahí puedes saberlo. Añadiendo, pues aquí simplemente eh, sería tan fácil como irnos a los medidores. Me toca tantas cosas que ha abierto todo. Hacemos una de estos ¿no? Herramienta rectangular, acercamos un poco y aquí, por ejemplo, hacemos una pequeña barrita así, no muy grande no hace falta que sean muy grandes, acuerdo? A, a cambiar para que sea así mismo. Y lo único que tenemos que hacer es duplicar esta, esta barra, así. Ya tenemos. Le decimos que medios. bien y como veis pues ya tendríamos ahí cuatro barritas más que nos estarían dando estos datos pues una barrita estaría ahora mismo al 23% la otra al 12 la otra al 15 la otra al 9 eso iría cambiando para que te hagas una idea de lo que te estoy diciendo ahora, pues voy a colocarte otra vez mi skin. Como veas algo muy parecido, es que la idea ya la tengo muy clara, entonces... Pero bueno, lo que estamos hablando aquí es que tú saques tu propia idea. Entonces como ves aquí, las barritas estas de aquí serían estas de aquí. Y van subiendo conforme el CPU se va utilizando. Los botones estos de aquí serían estos de aquí. La RAM, los textos que os he dicho. Aquí podrían ir textos, puedes poner tranquilamente el, el ventilador de la CPU. Para eso nos tenemos que. Habría que buscar entre todo lo de aquí para ir mirando dónde está el ventilador. En este caso, creo que lo tenía por aquí: CPU, temperatura. Aquí está. CPU 12 este es el, mi, mi esto, 1900, 1900, correcto, y aquí me está diciendo las revoluciones por minuto de mi ventilador, simplemente tendría que volver a coger la instancia, la ID, el entry ID, colocarlo en la variable, crear el medidor, y entonces ya me, crea, ya me sacaría en un texto, en un pequeño texto aquí, me sacaría las revoluciones por minuto del ventilador de la CPU como veis yo tengo el, el clock a cuánto le puedes poner, los voltajes puedes poner cualquier cosa que quieras de todo porque aquí como ves también están los discos duros, la temperatura de los discos duros que es lo que tengo puesto de aquí todo todo todo te puedes poner todo lo que te puedas imaginar bien obviamente también pues Claro, esta forma a lo mejor tú la vas a hacer igual o no, eso ya no lo sé. Eh, lo suyo es que tú crees tu propia forma. Como dije en el primer vídeo, mmm, no es necesario que sea recto. O sea, tranquilamente podrías hacer, vamos a hacer un archivo nuevo, de 1920 por 1080, que sería la pantalla completa, y tú aquí puedes trabajar tranquilamente y hacerte, pues yo creo que yo quiero que mi CPU aparezca por aquí. Y quiero que el GPU aparezca por aquí. Eh, que aquí aparezca la hora. Y que aquí aparezca los discos duros, por ejemplo. Y en medio el internet, por ejemplo. Si estás utilizando dos pantallas, pues no te molestará que tengas todo eso en medio. Luego aquí, pues obviamente ya te vas creando pues, lo que sean la, las barras, los círculos, te lo vas creando todo. O sea, es simplemente, como dije, imaginación a la hora de, de crear tu algo. Eso sería pues aquí para que te hagas una, idea, una pequeña idea, ¿no? De es que podemos hacer tantas cosas. Pero por aquí, y ahí ya teníamos uno. Pues imagina que todo, todo igual. Oh, no hace falta tampoco que lo separes todo. Vamos a borrar todo. A menos. No hace falta que esté todo separado. También lo puedes hacer todo junto. Puedes hacerte propia forma. Eh, eh. No sé, podríamos hacer que fuera todo abstracto simplemente, o un pentágono así raro, meterlo todo ahí, ya te digo, esto ya depende de ti, de cómo tú quieres que aparezca la información e información, claro, tienes que saber cómo quieres que aparezca y, y qué tiene que aparecer, lógicamente, a lo mejor solo quieres... No te interesa saber cómo están tus discos duros, ni te interesa saber el tema del internet. Solo te interesa saber pues cómo está tu CPU o cómo está tu tarjeta gráfica. Entonces, pues a lo mejor no hace falta que sea tan grande y hacerlo todo ahí, porque no vas a poner tantas cosas. Entonces, como no vas a poner tantas cosas, tranquilamente te podrías hacer pues uno por aquí que saliera por la esquinita y te dijera todo aquí, de la CPU y de, y de tu gráfica, sin tener que ocupar todo el espacio de, del escritorio. Como he dicho, eso ya va a depender de ti. El tiempo que emplees en crear lo que sería la estructura del, de tu skin en Photoshop para luego exportar cada cada imagen y cada pieza suelta a su correspondiente carpeta en en la carpeta de, del skin, en imágenes, aquí está CPU y tenemos todo esto. Pues habría que crear lo mismo, que pues simplemente habría que copiar y pegar, no habría que volver a crearlo, pues ya lo tenemos aquí. Y lo vamos a hacer el ejemplo: copiaríamos esto, crearíamos una carpeta nueva llamada GPU, pegamos esto aquí y barra de RAM CPU TEM, le cambiamos por GPU TEM. Y el histograma, y ya está, ya lo tenemos todo aquí. Ya tendríamos las partes para la GPU. Entonces aquí ya podríamos colocarlo todo. Vamos a quitar la base un momento. Así podemos colocar todo ahí. Coger, eh. Vamos a coger. Vamos a coger. ¿Vale? Entonces, pues nos vamos a... Aquí iría la temperatura del CPU. Aquí iría la del GPU. El histograma del CPU y el histograma del GPU. Ah, bueno, yo me he dejado la barra, ¿no? Bueno, pues cogemos la barra también. La barrita para no tener que volver a hacerla. Combinar. Ahí tenemos la barra. Llevamos la barra aquí y le decimos que esta es la barra de la RAM. Llevamos aquí y esta es la barra del, de la RAM de la gráfica. Y así ya tendríamos nuestro skin solo para la CPU y la GPU. Sin tener que ocupar tanto espacio o lo o que sea. Ya te digo, esto va a depender totalmente de ti. Y luego simplemente vas a tener que hacer, pues, como. Vas a tener que repasar este vídeo y ver pues, todo lo que hemos hecho aquí de, de las variables y del, del sistema.ini para seguir haciendo lo mismo en las otras partes. bien en la siguiente parte voy a enseñaros pues, los típicos ejemplos para, para todos los demás medidores. Que ahora solo, solo os he enseñado los medidores de la CPU y de la RAM. Eh, en el siguiente vídeo os dejaré unos ejemplos ya escritos para no perder mucho tiempo y así simplemente vas a tener que darle pausa al vídeo y ya está sobre pues todo sobre la temperatura para que, cómo coger la temperatura del cpu del gpu o del disco duro que ya he dicho que era con el hv info pero pondré el código de cómo es pondré un ejemplo de código de, de un acceso directo un botón bueno en definitiva voy a poner un acceso directo de todo los ejemplos que yo tengo aquí en mi en mi skin para que pues tú puedas coger y hacerte tu propio skin que en eso consiste este vídeo tutorial de acuerdo voy a ponerte todo pues entonces ya tenemos este ya tendríamos el histograma también tendríamos el de cpu total de uso y el uso del histograma tendríamos el de la barra también entonces yo os voy a dejar un ejemplo de cómo coger más texto del programa de Shared, del HV Info Shared Memory Viewer. Eh, cómo coger las temperaturas. Eh, os voy a poner también pues, una pequeña barra de estas también para que veáis cómo se coge y se ha creado una barrita del de CPU. Os voy a poner un ejemplo también de lo que sería el Internet. Os voy a poner un ejemplo del disco duro, del acceso directo de los botones, la papelera de reciclaje, el tiempo, la hora, el tiempo de uso del ordenador, botoncitos para apagar y tal. Os voy a poner todo en el siguiente video tutorial. Ahora lo que tenéis que centrar es en hacer vuestro skin, que sería esto, vuestro propio skin, como queréis que aparezca en la pantalla vuestro skin qué información queréis que aparezca en vuestro skin y una vez tengamos el skin hecho no hace falta que esté pues como lo tengo yo con tantos efectos así pues, lo puedes dejar en imagen plana o sea en, simplemente en colores para diferenciar cada zona y todo eso y como he dicho una vez lo tengas todo colocado ya simplemente luego tendrás que darle estilo a esas imágenes, pues al círculo, a la barra, a, la, bueno, a las barritas y todo eso, al fondo en sí y todo eso. Para simplemente cambiar la imagen luego y no tiene que estar cambiando todas las posiciones de todos los medidores y todo. O sea, para agilizar el trabajo, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en la cuarta parte.